Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, chicos. Bueno, hoy tenemos World of Tanks a la actualización 1.14.1, está aquí. Bien, puede que el calor de agosto haya disminuido, pero eso no significa que nos tomemos un descanso. El reequilibrio de varios vehículos chinos y la llegada de la tercera etapa de Freiland son los aspectos más destacados de la próxima actualización. Y también hay algo bastante críptico al final, puedes averiguar qué es, bueno... Eh, reequilibrio de los vehículos eh, Chinos, no sé por qué apreté en detalles Nunca había apretado en detalles eh, Bueno, sí, básicamente Lo vamos a ver ahora igualmente, así que Por eso no hay, no hay del todo Problema eh, Creo que esto es lo más importante que podríamos Estar viendo de lo que es el rebalanceo de la 1.14.1 eh, Lo que es rebalanceo del Type 59 Del Type 59 Gold Que es lo mismo, le cambia la skin nada más El 121 el, el tier 10 mediano El Wansu 120 que es el mediano de tier 9 El 110 El pesado de tier 8 que a mí en lo personal blah no me gusta nada, el 34-2 eh, que es el mediano de tier 8 el 34-1 mediano de tier 7, el t 58 el de tier 6 y el querido y viejo conocido ya recontra Megarchi, conocido por los jugadores de Watt que es el eh, T-34 tradicional de toda la vida bueno, a ver vamos a meternos directamente en eh, quiero ver qué más nos dice Acerca de eso vamos a poner traducir al español Y nos ponemos en reequilibrio de vehículos Chinese Porque además quiero ver lo que próximamente dice acá y demás Bueno, eh, a ver a ver cómo va a quedar para aquellos que tengan el Type 59 eh, ¿Cómo va a quedar? Va a quedar con una dispersión de 0.35 Lo cual no está mal porque estaba en 0.39 eh, Va a tener un tiempo de recarga de 7.9 segundos Un daño de, por, por minuto o DPM de 1898 eh, Lo que no está mal bueno, y um, no entiendo por qué pusieron CB. Ah, debe ser la traducción. Se ve, no, no, no. No tiene nada que ver. Velocidad máxima, 60 km por hora. Le suben 4 km por hora eh, la velocidad a ese. A ver, si tenés vehículos chinos, el 121 de tier 10, el mediano, que se usa relativamente. Se usa, se usan en, en, en las randoms. Eh, el tiempo de apuntamiento va a pasar a 2.5, de 2.7 a 2.5. Y la dispersión durante el giro de la torreta a 0.1, o sea, la reducen 0.02. El tier 9, bueno, acá ya sí hay un montón de cambios. El tiempo de apuntado con el cañón de 122, chicos, con el de 122, el 60 a 122T, va a pasar a tener 2.7 segundos eh, de... y cagada. Ahí va, ahora sí. Eh, tiempo de apuntado 2.7 segundos, eh, antes estaban 3.4 supongo porque era más 0.7. Dispersión durante el giro de la torreta va a quedar en 0.12. La dispersión del cañón durante el movimiento y el giro del casco para la suspensión, bueno, tanto descripción, 0.16. Dispersión de cañón 0.14 y con el de 100 milímetros apuntamiento eh, 2.5 segundos. O sea, va a apuntar un poquito más rápido que el otro. Que el de 122, y la dispersión va a ser de 0.36. Eh, no sé cuánto tiene dispersión acá porque no nos dice el de 122, pero debe ser, supongo que mayor a esa, estimo. Bueno, pasamos con el 110, que a mí realmente no me gusta nada este tanque. Pero la dispersión del cañón durante movimiento eh, y el giro de la suspensión va a ser de 0.2. Eh, Claro, quedan 0.2 también, la dispersión va a ser de 0.2 eh, Dispersión del cañón durante el movimiento de girar el casco para la suspensión investigada 0.18 Ese... no sé con qué cañón, debe ser con el, de, que, el que viene de stock Porque después con el de 100 milímetros, el 62 100 Va eh, a tener una dispersión... no, una dispersión no El tiempo de apuntado pasa a unos 2.5 segundos Que es un montón, se reduce 0.4 O sea, prácticamente medio segundo Es un montón y la dispersión metros. O sea, los chinos van a estar mucho más competitivos, chicos. Dispersión a 100 metros 0,36. El T-34-2, el de Tier-8, el mediano. Bueno, el cañón de 122, penetración al caparazón estándar. La traducción es malísima. 212 milímetros le suben, 22 milímetros. Lo cual lo deja relativamente bien. Para la munición estándar está bastante, bastante bien. Con la Hit 280, chicos, le suben un montón. tenía Pensá que tenía 250, ¿ok? Después la dispersión a 100 metros, 0,43. Le bajaron 0,01. 0,43, es que es un desastre, bro. La dispersión, este, por eso te digo, los chinos a mí no. 0.40, es un KB2, chabón. O sea, no le pegas a nadie. Pero bueno, eh, nada, velocidad máxima, 56 km por hora, le suben 6 km por hora. Después vamos al t 1 el de tier 7. Dispersión durante el movimiento de giro de la torreta, 0.22. Dispersión durante el cañón y el movimiento de girar el casco. Eh, para la subvención investigada es de 0.2. El tiempo de apuntado va a quedar en 2.5, le reducen 0.2, lo cual está bastante, bastante bien. Eh, no le tocan la dispersión en sí, ¿no? No, no se la tocan. Eh, el Type 58 o tipo 58 tiene un tiempo apuntado de 2 segundos, se lo reducen bastante. O sea que con el equipamiento correspondiente y demás, va a quedar en unos 1.7.8. Si le metes comida, va a quedar joya. La dispersión, esto va a quedar bastante competitivo, te digo. Ese, a ver, es el T34. Ponele Type 58, ponele Type 50.000 millones, Type B, lo que vos quieras, pero es el T34. El es a todas luces. Es que es 74, chino Dispersión a 100 metros eh, 0.36, se lo reducen en 0.02 Tiempo de recarga del arma 4.8 segundos, le reducen en 0.2 Antes estaba recargando en unos 5 segundos y el DPM pasa a tener unos 2000. O sea, le reponen 80, 80 perdón, de eh, daño por minuto eh, a, lo, a lo que es el total, digamos. no Lo cual no está nada mal. Lo deja bastante bien parado con los otros tier 6. Y con el T-34, su hermano de línea ruso. Eh, aunque no sé si está del todo... Bueno, sí, podría ser que esté comparable con el 85M. Eh, pasa que el 85M lo que tiene es que... Es premium y es una bestia, básicamente. Eh, yo considero que el 85M junto con el Cromwell B son los mejores eh, premiums de tier 6 medianos. ¿Bien? Para jugar escaramuza, si tienes que jugar escaramuza en tier 6, te van a pedir 85, 85M, Cromwell, Cromwell B, ya sea el de línea o el premium. Y por último el Type 34, tipo 34, eh, dispersión durante el giro de la torreta y el casco, de, o sea el chasis, 0.24, dispersión del cañón durante el movimiento y al girar eh, el casco, o sea el chasis con la suspensión investigada ya, va a quedar en 0.22, o sea, un poquito menos todavía. La dispersión durante el giro de la torreta 0.1, o sea lo reducen en 0.04, queda bastante bien 0.1 y apuntado, eh, el tiempo apuntado 2 segundos, le reducen de 2.3 a 2 segundos, va a quedar bastante bien el Tier 5. Bueno, a ver qué dice. Después, primera línea, de etapa 3. La tercera etapa de Frontline se acerca rápidamente, por lo cual es el momento perfecto para reparar sus vehículos. Al final... Ok, perfecto. Próximamente, en breve, pronto, no sé qué... Bueno, acá tenemos eh, lo del tema de Halloween. No sé si se acuerdan ustedes de Mirni que tuvimos el año pasado. La verdad que a mí, lo que tiene que ver con Mirny, eh, chicos, me encantó. Y los que estuvieron en los directos que hicimos y en los videos que hicimos, eh, la pasamos realmente bien. Jue pelotón con muchos de ustedes. No morimos de la risa, la pasamos excelente nos hemos agarrado también cada rabieta porque estaba ahí el, el inmortal, no sé si se acuerdan ese ese eh, tanque gigante que nos perseguía por todos lados, era imposible hacerle nada eh, y, sí, y bueno pero bueno, eso también está bueno porque Supone un, un desafío, ¿no? Y eso está, está bueno. Así que estén atentos porque vamos a tener pronto muchas eh, novedades. Um, a los jugadores con cuenta premium. Bueno, esto es porque se, como se suspende el, los servidores por un tiempo. Se les va a acreditar 24 horas más de, de cuenta premium. Y nada más. O sea, básicamente esta, esta actualización se, se va a basar por ahora en el reequilibrio de los tanques chinos, bien, o sea que si vos tenés tanques chinos tenés que estar muy feliz y muy contentos y sacarle el polvo si es que no lo usabas hace mucho de tu garaje y empezar a utilizarlos nuevamente y si no lo utilizabas, eh, bueno, espera lo que tiene que ver con Mirny, eh, que no sé cómo se va a llamar, Halloween vamos a ponerle, este, este, este nuevo evento de Halloween. Eh, y eh, también se viene Frontline chicos, así que en nada También vamos a tener Frontline, vamos a tener Halloween Y eh, alguna que otra Novedad por ahí seguramente Después me gustaría saber en sus comentarios Que me dejen qué les pareció lo que tiene que ver Con que acá nos pusieron el tema del prólogo De eh, la Waffen Waffentrager Un epílogo, pero yo lo mejor hecho Un epílogo, vamos a traducirlo al español Perfecto, translate Esto es un todo bla bla bla bla es Todo mucho no, no, no importa nada A mí lo que me interesa realmente saber es ¿Qué les pareció a ustedes el evento? ¿Qué, qué creyeron eh, que iba a pasar con el evento? Y si realmente eso se cumplió o no. ¿Cuáles fueron sus expectativas con respecto al trager Y si fueron cumplidas, no? Porque esto después la gente de Warhammer por lo general mmm, nos pregunta a veces, nos consulta. Y me gustaría tener algún tipo de... Si bien ya conozco varios, porque en los directos que hice, que fueron varios... Eh, estuve charlando con ustedes, me gustaría saber también cuál es su eh, perspectiva con respecto al, al Waffen Trailer, si les gustó más que el año pasado menos, si les pareció que estuvo mejor, peor o lo que fuera eh, y también, ojo, también me gustaría saber qué eh, qué tipo de cambios les gustaría ver en un juego o en un modo de juego como este ¿bien? si les parece que estuvo bueno y qué cambio incluiría, incluirían ustedes en un, en un modo como este ojo que a veces cuando nos preguntan eh, tal vez puede que llegamos, eh, lleguemos a meter Algún tipo de cambio Si es que eh, eh, está buena y es creativa la, la iniciativa Así que déjenme eso todo en los comentarios Que lo voy a estar leyendo Y todo lo que pueda voy a hacer un rejunte Y en el caso de que nos consulten Voy a hacer un eh, como les decía un, un pequeño resumen de lo que ustedes me digan para transmitírselo a la gente de World Gaming eh, en mi opinión yo, si a alguno le interesa no sé si a alguno interesará pero por las dudas lo dejo eh, a mí me gustó el evento me pareció entretenido me pareció eh, bastante divertido um, obviamente no era del todo fácil matar a la Tracker, pero si sí, ustedes estaban tipo en, en pelotón jugando, era más sencillo. Eh, no, realmente no tengo planteado qué le cambiaría, sinceramente no, no lo sé. Eh, me gustaría que la 2.20 diera más, eh, no solamente eso, me gustaría que la 2.20 sea realmente un evento, eh, ¿cómo te puedo decir?, revolucionario dentro del WOT. No, no desde la perspectiva de, de, de, de, digamos, de, de, de lo nuevo Porque ya el evento estuvo varios años eh, anteriores eh, Sino desde el hecho de dar eh, recompensas a los jugadores la 2, No la 110, la 220 Me refiero pura y exclusivamente a la que tuvimos los CC Porque al haber un tiempo tan limitado para usarla Tan, tan limitado Que solamente eh, un par de días pudimos usarla Y en tiempos, durante horas específicas Que eso obviamente nos bajó línea la gente de Wargaming Obviamente se entiende eh, porque si no sería un despelote total Un lío Pero ya que es tan reducido el tiempo me, me hubiese gustado que Más de ustedes, porque yo les iba preguntando En los directos si iban ganando premios o no Y muchos me decían que no Que lo máximo que sacaron fue un estilo 3D A ver, no está mal Tampoco, pero me hubiese gustado que sea otra cosa Que sea algo, algo mejor realmente Algún tanquecito, alguna cosa Otro le sacó, no me acuerdo uno de los chicos eh, Sacó 20 días de cuenta premium Más o menos, una cosa así pero me, me, me hubiese gustado que sea un evento más, ya te digo, revolucionario a, a, nivel, eh, a nivel dar recompensas a los jugadores, ¿bien? Eh, eso sería el único cambio que yo le hubiese hecho, realmente el tema de las arrancadores de, de ingeniero y arrancadores de, de Harriers, sí, me parece una buena idea, me parece que está bien, pero yo lo hubiese encarado desde otro, desde otro lugar, tal vez eh, que, que, que den más recompensas Pura y exclusivamente en el evento de la 220. Ya, por, repito, por ser una cuestión tan reducida, de ser tan poquito tiempo que puedes estar jugándola, tan poquitos días, quiero decir. La 110 no, porque la 110 obviamente la puedes jugar todos los días, todo el tiempo, tenés un montón de llaves y listo. Pero la 220 me hubiese gustado que sea algo más, eh, ya te digo, que sea más revolucionario, que sea más OP, ¿no? El, el modo de la 220. Pero bueno, vamos a meter un poquito más de fichas, a ver si en algún momento esto se puede llegar a cumplir. Y en vez de solamente darte las llaves de ingeniero, que puedas ganar, eh, no sé, 50.000 créditos o 100.000 créditos, que te den algo más OP o un día de premium o dos días que te den algo mejor, ¿no? Eh, porque no sé si solamente a mí me pasó, pero... No digo la gente que compró, la gente que pagó con plata real sus, sus cofres es otra cosa. Yo me refiero de manera gratuita, ¿bien? Que siempre es lo que trato de incentivar desde aquí que, que Warren me imponga su, sus billetines para, para ayudar a la comunidad y, y darles lo que ellos se merecen. O lo que ustedes se merecen, mejor dicho. Bueno chicos, aquí vamos a terminar el video. Déjenme en los comentarios lo que les pareció el evento este. Lo que le pareció lo del tema de los tanques chinos también. Y dejen ese like, suscríbanse, claro que sí. Y nos veremos en el próximo video. Besitos. ¡Mua! Chau chau.